Yo creo que los dominicanos y dominicanas no hemos entendido la realidad que estamos viviendo. Y eso da pena. Tenemos un problema de educación, de formación. Y no estoy hablando de academia. Hay gente que todos son académicos y no tienen conciencia del pueblo. Entonces vivimos así como sin importarnos nada. Y el resultado se está viendo y se va a seguir viendo. Porque todo va para adelante. Y no hay que lo pare. Porque esto no va para ni gobierno, no, no, ni, ni secretaría, ni ministerio. Esto va para un pueblo que entienda la realidad y nos pongamos para eso. Y no queremos. Entonces cada día vamos a ver más casos de corona expresados. Ojalá que algún día los dominicanos y dominicanas entendamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí está la televisión. Pero mi pregunta es, ese grupo de gente que son... Ven televisión, se preocupan por ver algo que le eduque que le forme. No, yo, yo no sé, honestamente lo digo, yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo sí creo que tenemos problemas para esto y ver de qué forma llegamos.